Estamos trabajando hoy día en una actividad programada dentro de las actividades de la línea de acompañamiento de la educación superior con nuestros estudiantes y con nuestros tutores de la sede de San Felipe y la iniciamos haciendo un recorrido al museo Aconcagua dentro de la ciudad de San Felipe. ...donde nos pudimos percatar de la historia de la ciudad... ...de su personaje, ...de su historia en términos de... ...cerámica, de casa, de construcción... ...de sus ciudadanos ilustres... Demasiado interesante porque a pesar de que... ...somos del sector... ...hay sitios que no, no conocíamos... ...y no nos interesamos mucho por el patrimonio... ...que es algo muy importante... ...y es muy bueno destacar que... Nosotros somos aquellos que tenemos que reforzar, eh, mejorar la cultura. del país. Posteriormente nos hemos venido a Putaendo a conocer un lugar mágico que yo creo que nos ha permitido encontrarnos con la naturaleza y con nuestro ser más interior y que se encuentra en, en, en la, el Museo de las Carretas. ...es un montículo que está dentro del mismo Putaendo... Hacia, ...hacia, en este caso al norte... ...entre dos valles, porque aquí tenemos la cordillera de la costa... ...y a la espalda mía se encuentra la cordillera Los ...un lugar eh, magnífico, donde uno escucha el sonido del silencio... ...y donde están las obras humanas, hechas por escultores... ...que han traído obras que están absolutamente ad hoc con el entorno... ...y como futuros profesores o profesionales... ...sin importar nuestras diferencias de ramo... Eh, ...y todo tenemos que ser los cultivadores del de, incentivo... ...a estos lugares, del cuidado... ...y de todo lo ligado a conocer... ...a conocer y a preservar. Eh, nos vamos llenos de energía... ...nos vamos llenos del conocimiento de esta zona... ...y lo que más rescatable de esta jornada es conozcamos nuestro entorno, conozcamos nuestra gente y seamos capaces de replicar todo lo que esta ciudad nos entrega y todo lo que esta zona nos entrega en nuestra formación personal como también futuros profesionales.